es más avanzado con posturas nuevas y voy a intentar dos ejercicios en cada postura uno más fácil y otro más difícil recordamos la respiración se coge aire por la nariz se suelta por la boca se suelta en el momento que hacemos el esfuerzo físico recuerdo el toque en la tripa para contraer a la vez que echamos el aire vamos a comenzar bien, sentados con las piernas estiradas o pueden ser incluso un poquito flexionadas si no somos capaces importante la espalda si no somos capaces de mantenernos así nos podemos echar un poquito para atrás y apoyar los brazos vamos a empezar con el fácil levantamos las piernas Voy a hacer solo 5 mmm, repeticiones de cada para quien quiera luego hacer más pueda hacer más. Venga, empezamos. Cojo aire, suelto. Cojo. Siento un poquito más difícil, brazos Quien no se acaba de mantenerse así y de echar un poquito para atrás para mantener la espalda recta sin problema. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, otro un poquito más difícil para que tenga más nivel. opción, piernas en mariposa, cojo, uno, dos, la espalda recta igual que antes, tres, quien tenga que apoyarse se apoya, cuatro, cinco, un poquito más difícil, abro, un, Dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, piernas en sirena, vuelvo a hacer la transferencia, una doblo hacia atrás, la otra doblo hacia adelante, venga, cojo aire, grande, grande, grande, suelto, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos de lado y lo voy a hacer ya un poquito más difícil. Cojo aire, suelto, cojo aire veis no me apoyo suelto tres cuatro cinco vamos a ejercicios en cuadrupedia vamos a empezar con uno de piernas y con otro de brazos y luego lo que se puede hacer son el el mismo ambas cosas juntas. Venga, estiramos un brazo adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, con las piernas, importante. Tres. Cuatro. Cinco. Y juntamos. Primero podemos hacer mano y pie contrario. Alternando o sin alternar. Según como lo queramos. De difícil. Vamos. De rodillas. Opción fácil. Sentamos y levantamos con la espalda recta. Venga, cojo aire. Suelto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Opción un poquito más difícil. Hacia atrás haciendo una plancha. Uno. tres cuatro y cinco bien nos vamos a poner ahora de lado opción más fácil brazos tirados doblados, tanto rectos importante la cadera alineada esto no vale esto no vale un poquito más difícil aquí con esto bien activo. ¿Vale? Podemos apoyarnos aquí adelante, con cuidado de la anotación que hacemos o el brazo aquí arriba. Venga, primero la pierna arriba. Y para terminar, vamos, y de pie, y bajamos, 1, 2, 3, 4, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, Por hoy, estos son los ejercicios propuestos, espero veros muy pronto.